Hola qué tal, hoy quiero contarles de una aplicación para macOS X. Se llama Finder Minder, sirve para mantener fija la proporción y la ubicación de la ventana del Finder en el escritorio. Es muy fácil configurar esta aplicación. Para comenzar pueden descargar la aplicación en este sitio web. Pondré el link en la descripción. Luego abrimos Finder Minder, nos aparecerá esta pequeña ventana, donde primero podemos configurar al tamaño de la ventana. Luego podemos establecer la ubicación de la ventana en nuestro escritorio. Si van a usar permanentemente esta aplicación es recomendable tiquear en iniciar Finder Minder al encender el sistema. Finalmente hagan clic en Ibe y abran el Finder y comprobarán el resultado de sus configuraciones. Pueden modificar el tamaño y la ubicación de la ventana pero al volver a abrir una nueva esta mantendrá la configuración que hicieron. Espero prueben esta aplicación que es muy útil. Gracias por su tiempo.